Hola, ¿qué tal? Saludo nordestano, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos con nuestro compromiso social y con la firmeza diaria para informarles. ¡Uepa! Eh, estamos en vivo en estos momentos por el canal 8 de Telenor. Miren, como de costumbre, agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Hoy es viernes, inicio de este fin de semana, en este diciembre, ¿eh? Ya se siente la brisa de la Navidad. Y aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso diario. Y para hoy, las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, inician plan para poner policías en forma en México. ¡Oh, mírenlo ahí! Ejercicio y todo. La ONU denuncia represión de policía en manifestaciones en Chile. Las Naciones Unidas se pronuncia en el ámbito nacional marchan en Dajabón para advertir sobre los accidentes de tránsito, llamar la atención. La Dirección General de Impuestos Internos dice no habrá prórroga para la renovación del marbete. En el ámbito local regional, a continuación, las noticias. El Ayuntamiento de San Francisco y la Fundación Finjus Firman. Acuerdo. Ahí está. Esto fue la mañana de hoy. A continuación ampliaremos. El vicepresidente ejecutivo de Finjus dice, César, el abusador, operaba con complicidad de organizaciones del Estado. Dicen, la inseguridad ha provocado la reducción en el servicio del motoconcho en San Francisco de Macorís. Hombre denuncia un supuesto taxista... Deudor de un dinero intentó agredirlo a palos la mañana de hoy hasta su casa en compañía de otra persona. Se entrega este joven, acusado de robar dinero y otras pertenencias en el sector Los Jardines, en esta ciudad. Apresan padres de niños que fueron dejados abandonados aquí en San Francisco de Macorís. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa, sobre todo. En el ámbito internacional, miren, inician plan en México para poner las policías o los policías en forma, ¿eh? con un físico adecuado, con un estado de salud físico adecuado. Mírenlo ahí, ay sí se puede, mírenlo ahí, están los que están llenitos, así que México puso en marcha un plan que procura poner a los policías en forma, la iniciativa busca combatir los números que arrocan que el 75% de los agentes tienen sobrepeso u obesidad, así que ahí están parte de los entrenamientos, de los ejercicios, bueno, Miren el instructor ¡Veamos! Al inicio el primer mes fue difícil, ¿no? Mental y físico Pero conforme pasó el tiempo Se ha convertido en un nuevo hábito de vida Tanto alimenticio como, como de acondicionamiento Hasta me siento con gusto No me canso No me da sueño No me da sueño Es, es, es, es cambió mi vida Cambió y es es bueno para mí y para mi familia, porque también mi familia, pues, cambió su alimentación. La, la obesidad, pues, es algo que, que tenemos en todo el país, no solo en los policías. Y esto se le está dando un resultado. Entonces, es eh, el objetivo es cambiar sus hábitos para poder erradicar esta, esta problemática que tenemos en el país. Bueno, excelente esto, tomar la decisión de un nuevo estilo de vida saludable, pero todo esto debe de ir acompañado, ¿verdad?, justamente con un programa de alimentación al mismo tiempo saludable. Se lo digo por experiencia. Comer saludable es exquisito, señores, y todo esto se debe de acompañar también con ejercicios físicos. Ahora bien, lo que considera nosotros, estamos en una época... Eh, difícil para llevar la dieta Y lo que le sugerimos a todas las personas Es comer, ¿verdad? Comer sano, lo que quieran comer sano Lo que quieran comer como Para degustar su dar. De todas formas hay que comer sano Sin mucho exceso Ahora si usted se cede Ya entonces lo que tiene que hacer es eh, Comenzar su rutina A partir del mes de enero y retomarlo ¿Mm? Pero debemos de comer sano señores Que es importante para nuestro físico y para nuestra salud también. Miren, la jefa de la misión en Chile para la oficina de la Alta Comisión de la ONU para los Derechos Humanos denunció que la gestión general de las manifestaciones por parte de la policía se llevó a cabo de manera fundamental represiva. Así que la ONU denuncia represión de la policía con las manifestaciones en Chile. Adelante. Hemos concluido que la gestión general de las manifestaciones por parte de la policía se llevó a cabo de manera fundamentalmente represiva. La policía utilizó fuerza no letal cuando los manifestantes eran pacíficos y aparentemente lo hicieron con el objetivo de dispersar las manifestaciones y evitar que participantes llegaran al punto de reunión. Bueno, señores, ahí están algunas de las declaraciones por parte de la representante de la ONU. Miren... Óptica Máxima Visión es la número uno. La mejor óptica de San Francisco de Macorís, de la región y cuidados y del país. ¿Y por qué? Porque tenemos las mejores monturas, las mejores. Y lo más importante de todo esto es que tenemos los mejores precios. Pero aparte de todo, los mejores médicos, oftalmólogos, extranjeros que vienen. Los de aquí son buenos, muy buenos. Pero estos que vienen, señores, de, desde Cuba y desde Colombia, son súper expertos en oftalmología. Visítenos aquí en San Francisco de Macorís, porque estamos, ahí está, ¿eh? el doble. Pase a buscarlo por óptica máxima visión. Le van a decir en qué consiste esta campaña del doble. Calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al porvenir, óptica máxima visión. Qué bien. Miren, Iván Cachago es el consorcio número uno porque es la banca de su suerte, el consorcio donde usted puede hacer sus jugadas tranquilito. Usted se sacó y automáticamente puede pasar a retirar sus cheles. No inventamos con eso, no calentamos su dinero, no hay excusa. Se sacó en la de la una de la tarde, pase a retirarlo a la una y uno. <ríe> sí, inmediatamente. ...porque Chago es el número uno de toda la provincia de Duarte... ...consorcio de bancas... ...Chago... ...bien... ...señores en el ámbito nacional... ...miren ayer realizaron una marcha en Dajabón... ...todo esto para advertir sobre los accidentes de tránsito... ...que están ocurriendo en esa provincia... ...y que están ocurriendo en todo el país... ...recuerden ustedes que somos... ...estamos dentro de los principales países de Latinoamérica... ...y del mundo donde más acontecen muertes por accidentes de tránsito. Dajabón se ha convertido en una provincia lamentable en este tipo de hecho y el país ni se diga en sentido general. Ellos han querido llamar la atención, la reflexión. Escuchemos entonces. Adelante. Es lamentable que tengo aquí para aconsejar a la juventud, a los ciudadanos, a los motoristas y a los choferes, que la vida es un don muy apreciado, que no ha dado el destino, pues ellos no entienden que los accidentes son en mayoría por errores humanos, no por error del vehículo. Esa gran preocupación que tenemos, porque nuestros jóvenes hoy en día son realidad. La víctima de este mal que hoy en día estamos buscando posibles soluciones mediante lo que es orientaciones y charlas que venimos dando. Bueno, ahí está, señores. Y de verdad esto creo que debe de replicarse, de llevarse a cabo en otros pueblos, en otras ciudades del país, porque las autoridades lamentablemente, no sé, hasta el momento como que se han quedado ahí rezagadas. A propósito de eso, me llevé en el día de hoy una mala impresión del nuevo coronel de AME aquí en San Francisco de Macorís, en la región del Nordeste. Me he llevado, debo de tratarlo, claro está, pero al principio, desde el principio, eh, el, la primera imagen que tengo de él es que no entiendo, eh, tratamos hoy de cuestionarle sobre un tema, fue una re tuvo una respuesta eh, no adecuada y luego el trato también hacia nuestra persona y hacia otros colegas, pienso que no fue el adecuado. Así que el nuevo director de AME, eh, porque si algo tenía el pasado el señor Acevedo, claro, no es que tiene que, que, que ser tierno ni ni, ni ni abrazarme, no, no quiero nada de eso. Lo que sí quiero que como servidor público, porque es un servidor público, un servidor público que está eh, obligado a dar respuestas, porque claro está, y es una institución pública, y más cuando hablamos de, de, de, de temas que son de interés. Debe de tener un trato por lo menos más asequible. Y no fue eso, no me lleve esa impresión, señor eh, nuevo director de AME aquí en San Francisco de Macorís. Ojalá y que otras personas usted se deje asesorar, de agentes ya de DGC, mejor dicho, de DGC, que tienen eh, tiempo tratándonos y cómo fluye la información entre el periodista y la DGC, a propósito de eso. De, porque, ¿verdad? Vino ahí el tema de los accidentes y todo eso. Miren, a propósito de esto mismo, era que los cuestionamientos era acerca de que la Dirección General de Impuestos Internos dice no habrá una prórroga para la renovación del marbete. La DGCI trabaja eh, en coordinación con la DGC. Los agentes de la DGC son quienes prácticamente eh, están en las calles vigilando acerca del Marbete. Lo que buscábamos era una impresión del director de la DGC al respecto y qué pasará entonces a partir de que se vence el plazo y que los conductores no tengan el Marbete. Su respuesta no fue la adecuada y su trato tampoco. ¿eh? Vamos a ver, pero bien. Escuchemos entonces esta información. Adelante. Hay que buscar 1.500 pesos y no hay dinero para comprar el malvete. Sí, no hay que tener mucha gente. ¿Por qué? Porque al final, ya cuando ya se, se llega el último día, el dinero apareció, se ha prestado, o se hizo un lío empeñó algo lo que sea, pero apareció. ¿Entiendes? Porque no, no puede aparecer antes. Entonces estaríamos ante un caos. Sí, se pretende que el lunes venza el plazo. Es bueno recordar que el periodo hábil de renovación comenzó el 16 de septiembre. Estamos hablando de, de casi tres meses completos, eh, que, que es prácticamente el mismo tiempo que hemos dado en todas las últimas temporadas. <música> dado mucho tiempo y como decía verdad eh, esa persona es el mismo tiempo de todos los años entonces como los dominicanos nos caracterizamos siempre por dejar todo para último como se dice ha ocurrido lo mismo en esta ocasión caramba mire señor director vamos al whatsapp tenemos whatsapp disponibles ¿Mm? Vamos a ver entonces si tenemos el WhatsApp disponible para ver quiénes a esta hora del día nos reportan su sintonía. Jesús Herrera, desde La Joya, nos envía esta fotografía. Bendiciones para ti y tu equipo de trabajo. En esta ocasión muy especial para Algunos puntos de ventas. Muy especial, pues está de cumpleaños mi hijo, Alex de Jesús Herrera Peña. En los Estados Unidos, por tal motivo, quiero que me hagas el favor de felicitar. Que Dios me le colme de bendiciones, salud y mucho más. Son los deseos de su padre, Jesús Herrera Peña y sus hermanos. Qué bien. Felicidades para ese joven allá en los Estados Unidos. Pasamos al 4560. Nos envía por aquí. Eh, bueno, una postal y una información Continuamos entonces con el 5981, nos envía otra linda postal de buenos días. Ahí está, William Hernández, nos envía por aquí un link eh, de una información. José, José Martínez Hofferman podría ser asesor de MUNE según afectados de staff. Bueno, ahí está Hofferman, quien fue el abogado aquí en el caso Emily Peguero. Continuamos entonces con el 1256. Nos envían por aquí estas imágenes. ¡Wow! ¿Y esto dónde es? Esto es por allá en la salida Santo Domingo, creo, ¿verdad? Dice, bueno, dice, buenos días, le envío esta foto. Circúleme las demás, señor director, si es posible. Colóquenme las otras. Buenos días, les envío estas fotos para que vea cómo está nuestra calle. El NG que asaltó, dejó todo el material eh, bueno, ING que asaltó, asal asaltó, dice, ya faltó, dejó todo el material en la acera. Lo que ha provocado estén tapadas las alcantarillas. Oh, ya que pagué a un señor y apiló un poco de material. Es calle 4, Paseo de la Mujer, en Toribio Piantini. Oh Dios, sí esto provoca una obstrucción del sistema de drenaje o pluvial, y las viviendas, las casas, los apartamentos se ven afectados ahí con, con el agua estancada. Hay que corregir esto lo más pronto posible. Caramba. Wow. 4263 nos envía esta foto. Nos dice, hola Rosmery Paulino, para que me haga el favor de enviarme una felicitación de cumpleaños. Cumplo 18 en la joya. Felicidades. Esa es Rosmery Paulino. Qué bien que cumpla muchos años más. Rosmery. De Rosemary, continuamos entonces con el 66, 65, que nos envía un audio y veremos, escucharemos para ver de qué se trata. 289 nos dice, buenas tardes, Vladimir, ¿cómo está? Felicidades para el niño Wilmi Wilmy Leonardo Ramos, cumple un año de nacido de parte de su abuela Yeya y su padre Yindo, que Dios lo bendiga siempre. Qué bien, qué lindo, felicidades. Al corte comercial y al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. En la mañana de hoy el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y la institución o la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus pactaron un acuerdo. Ahí está. Todo esto a la Finjus según dio a conocer su vicepresidente ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán, se da por la transparencia que ha mostrado el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Recuerden ustedes que esto es una realidad, señores, y que una de las grandezas de ese ayuntamiento que dirige Alex Díaz ha sido la transparencia. Y está dentro de los cinco mejores ayuntamientos del país, ¿eh? Dentro de los cinco mejores ayuntamientos del país en transparencia. Increíble, ¿eh? Así mismo es. Esto le ha ganado que la Finjus lo haya escogido y haya venido hasta San Francisco de Macorís para firmar ese acuerdo en el día de hoy. Vamos a ver entonces parte de lo que aconteció en este pacto. ¡Adelante! <música> Nunca antes, como hoy, nos hemos preocupado por la transparencia, por los acuerdos interinstitucionales, pero nos faltaba la esencia de lo que nosotros queremos construir en la República Dominicana. Y es precisamente una institución que ha nacido con el criterio, con el sentido democrático, representativo que busca que se obedezca a nuestra Carta Sustantiva a los Derechos Universales y que se dote a la República Dominicana de reales órganos que regulen un Estado que por años ha estado desvinculado en aspectos puntuales de transparencia, de desarrollo estratégico. En ese sentido, la FINUS, pues... Con este acuerdo que la Sala Capitular aprobó por iniciativa nuestra, el cual viene a conectarnos a nivel nacional con el propósito y el espíritu del que hemos estado adelantando, pues nos lleva a nosotros a seguir construyendo la Agenda de Desarrollo de San Francisco de Macorís y del país, por lo que doy la bienvenida a esta gran actividad a todos ustedes. Pero sobre todo veo que aquí hay organizaciones populares de la sociedad civil, aquí está el Estado Dominicano de una u otra forma, el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional, institución a la que respeto, me tocó ser parte de la Comisión de Reforma de esa institución. Es decir, aquí estamos todos. Y qué bueno que sea así porque no hay manera de uno poder construir democracia si no es, no solamente con o desde el ejercicio de la política, sino tomando en cuenta también la participación de la ciudadanía ...en todo lo que son las construcciones de políticas públicas en un país. Y yo creo que ese es el mensaje que nosotros estamos dando hoy. Por ejemplo, aquí está la academia. El director de la UAS está aquí confluyendo con nosotros. Es decir, aquí estamos todos. Esa es la realidad. Ahora, ¿por qué la FIJU está aquí en San Francisco de Macorís? Porque estos acuerdos... Y yo entiendo que muchas veces eh, se presentan situaciones eh, desde la sociedad, eh, con el Estado y viceversa. Nosotros estamos aquí porque nosotros elegimos cinco ayuntamientos a nivel nacional. ¿Y por qué elegimos esos cinco ayuntamientos a nivel nacional? Por lo que esos ayuntamientos reflejaban. ¿Qué reflejaban esos ayuntamientos? Transparencia. Y si ustedes se ponen a ver por qué la transparencia es importante, ustedes se van a dar cuenta que Alex, yo no sabía ni siquiera que tú te llamabas Antonio, que Alex ha diseñado una serie de políticas públicas que van en esa dirección. Ayuntamiento abierto Presupuesto participativo Es de los pocos ayuntamientos En donde se está Implementando de una manera Radical Un verdadero sistema de compras Y contrataciones Pero este ayuntamiento Ha logrado algo Que pocos ayuntamientos en el país Han podido tener Y no es fácil y es que él ha podido y se ha dejado acompañar del de sector privado. Y muchas veces en esa alianza que se da entre el empresario y el Estado, muchas veces no contando con los recursos a través de las donaciones, él ha podido construir las obras. Eso no es fácil. O sea... Lo que yo quiero dejar aquí claro, independientemente de las banderías políticas que todos tenemos, es que el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís es uno de los mejores ejemplos en materia municipal del país. Y eso es bueno que ustedes lo sepan. Eso es bueno. Eso es bueno que ustedes lo sepan. Porque a fin de cuentas, a esto... Habrá que darle una continuidad Y de eso es de lo que se trata Pero él no quiso, así mismo son las cosas Quiera Dios que quiera, vengan los que sean Sigan por ese camino Ahora vuelvo y les reitero Por eso nosotros estamos aquí Finalmente, quiero decir lo siguiente Y siempre, Alex, yo creo que prácticamente es un cliché. Una de las palabras más nobles del idioma español. Y es por la que yo probablemente haya vivido bueno, más. ahí está extenso, ¿verdad? Eh, donde el director de la Finjus resalta la gestión de la alcaldía de San Francisco de Macorís en manos de Alex Díaz la transparencia sobre todo que le ha llevado justamente a esa prestigiosa fundación a hacer ese pacto que vendrá en beneficio de la municipalidad y qué bien a propósito de esto miren la finjus ha sido una de las fundaciones como lo dice su nombre fundación de institucionalidad y de justicia que ha llevado la voz cantante y la crítica de muchos temas sociales que nos afectan de muchas situaciones que acontecen en este país el, el director el, o el vicedirector de esta institución, Tulio Castaño, ha atacado al Estado por lo que ocurrió con César el Abusador y su captura. Y este hombre dice que César el Abusador operaba con complicidad del Estado. ¿Cómo? Escuchemos entonces. Adelante. ha expresado planteamientos en torno, luego de la captura de César el abusador, de que hubo debilidad por parte del Estado Dominicano? ¿Lo mantiene? Miren, todos los estudios internacionales que se han hecho, relativo a cómo operan las estructuras de mafias transnacional como era la que él operaba aquí, Generalmente son estructuras que permean instituciones del Estado. Eso no es una novedad lo que la Fundación Institucionalidad y Justicia está planteando en esta ocasión. Pero más aún, con esa visión no solamente está la Fundación. Todos los artículos, todos los editoriales de los principales medios de comunicación de este país se han pronunciado en esa dirección. Entonces yo pienso que este tema lo tenemos que tratar, yo digo que como se debe de tratar un tema de este tipo. Generalmente el crimen organizado opera con la complicidad del Estado, esa es una realidad. Y a mí lamentablemente me ha tocado tener yo que decir esto, pero uno fue miembro del Ministerio Público, uno es miembro del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público. Uno es miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública. Es decir, uno ha estado ligado con los actores que deben de darle respuesta a una situación de esta naturaleza. Entonces, yo lo que creo es que si eso es así, no porque lo diga la Fins, sino porque lo han reconocido todos los países del mundo, yo creo que en la República Dominicana tenemos que comenzar a tener esa visión desde el Estado para darle una respuesta adecuada. Yo creo que de eso es de lo que se trata. No se trata de descalificar instituciones. Nosotros no estamos acusando absolutamente a nadie. Nosotros lo que estamos planteando es, y estamos diciendo, ¿cómo es que operan ese tipo de estructuras? Y yo no sé si uno tendrá que explicar esto académicamente que lo entiendan. Pero yo creo que los estudios están ahí. Ojalá y que las autoridades en esta ocasión pongan su mirada en esa dirección y comiencen a darle una respuesta adecuada cuando se presentan situaciones de este tipo. ¿Está bien? Gracias. Conversamos con motoconchistas. ...en esta ciudad, y ellos dicen que la inseguridad ha provocado que se haya reducido el servicio, que se reduzca, que haya, ¿verdad?, una debilidad en el transporte de motoconcho, que la gente se asusta y ya casi no quiere tomar el motoconcho. Vamos a escuchar entonces a algunos motoconchistas. Adelante. ...o ha disminuido, o sea, el, el trasladar personas aún se utiliza el medio medio de transporte. Hasta ahora se está manteniendo eh, igual, no ha disminuido, no, el transporte ha seguido eh, fluyendo. ¿Las personas no utilizan este medio? para? Sí, siempre no utilizan porque veamos que es un medio de transporte más rápido, más veloz, y ellos pues no utilizan por esas circunstancias. Un 80%. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué ha pasado? Que no hay dinero en la calle. ¿Ya la gente casi no está utilizando el servicio? Muy raro. Por el sentido de que tienen miedo de montarse por pues los atracos que hay, muchas cosas. La ¿no? inseguridad. La inseguridad. Lo que estamos haciendo algo son los que tienen como serio. No sé a qué se basa que ha reducido, pero ha reducido mucho. ¿Le afecta? ¿eh? Como un 70%, más o menos. Sí, no afecta. No estamos haciendo nada, Manito. Sí, no es eso que vivamos. No, el oficio ha disminuido porque sí. ahora mismo no hay circulante en la calle. Y al no haber circulante, tú ves que nosotros pasamos los días aquí sentados, no estamos haciendo nada porque no hay, no hay dinero. Y yo no vivo nada más de motoconcho porque yo hago trabajo con, tre con tres jueces haciendo servicio. Tú ves, pero eso de motoconcho aquí, eso no sirve ya. Porque no, pues ¿El motoconchito no puede sustentar su familia? Güey. No puede porque, oye, ¿qué es lo que está pasando? Hay muchos concheros que se han tirado a la calle a conchar, mucha gente que son delincuentes. Y a través de eso la gente tiene mucho miedo de montarse con mucho, mucho conchero. Y nosotros eh, estamos organizados aquí en el Palacio de Justicia hace mucho tiempo. Tengamos un promedio de 30 años aquí nosotros ejerciendo esa profesión. Al corte comercial, al regreso más en esta su fuerza informativa sobre todo. Vamos a ver lo que el señor Carlos Enrique Abreu denuncia. Se presentó la mañana de hoy. Eh, ahí está, al cuartel policial de esta ciudad, con una situación. Él denuncia que un supuesto taxista, deudor de un dinero a su esposa, llegó hasta su hogar en compañía de otra persona a agredirlo la mañana de hoy. Escuchemos. Mi esposa eh, presta eh, a poco tiempo algo de dinero con, con pocos réditos, le emprestó a un sobrino de ella, que es el talcita Entonces, yo hoy por la mañana yo voy a la casa y le exijo que cuando me van a dar dinero, los créditos. Por el rato salgo del baño y estoy en mi habitación vistiéndome. Y si mi esposa no se para de la sala, ellos ah, me matan. Entré y la hermana entran a mi casa con batería de aluminio y palo de madera en la mano. ¿El taxista? Sí, el tarzita. a Adoni Peña. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó entonces? ¿Tú le estabas cobrando? De, entonces yo lo que le dije fue, y a la mamá le dije que cuando me podían dar los réditos o el capital, lo que fue, en buscar bate y paro y penetran a mi casa. ¿De qué cantidad de dinero hablamos? Son ser mil pesos que se le prestaron pero que cuando se le prestaron no, no se peleó Entonces de manera que tú crees, ¿qué, qué te querían qué te hacer ellos? No matarme porque yo me dije me amenazan, y después que salían me traían hasta la puerta. ¿Cómo? Porque ¿Dónde? yo no salí de la habitación. ¿Dónde fue eso entonces? De ahí en la... Eh, en la 1, ¿a quién tú acusas entonces? Te citan a Doni, Peña y a Melissa Muguey, que le emana de algo que me pase, Carlos Enrique Abreu, de algo que me pase, ellos no son los responsables. ¿Qué fue lo que pasó? Presté $6, pesos mi esposa a un sobrino hace tres meses, ni los réditos ni el capitador. Hoy llega a mi casa la mamá, de le mando un mandado con la mamá y de allá para acá viene él y le manda, porque en un de que está con un bate de aquí allá. Y otro palo cuadrado y mala Que si mi esposa no se para de la, de la salud, entran en a la habitación a matarme. Si algo me pasa, yo soy responsable. Bueno, ¿El nombre tuyo? Carlos Enrique Abreu. Yo voy a poner la denuncia. ¿Dónde mira? fue eso, Carlos Enrique? En la 1, en la esquina de, de, de Chagua. Muy bien. Número 26, acá. El joven Sandy Villa es acusado de robar en el sector Los Jardines, de robar dinero y otras pertenencias, una señora, una persona lo acusa. Él fue llevado por los miembros de la Junta de Vecinos del sector, eh, en esa localidad, en el sector Los Jardines, aquí en San Francisco. Y vamos a escuchar entonces este muchacho qué dice, adelante. No, yo me puse de que yo me metí en una casa, de que me llevé 14 mil pesos y que se yo cuánto, que me llevé un hotel, que me llevé una... viaje de cosas. Pero ellos me tienen que buscar pruebas porque... Yo no estoy coitado, el que se metió a la casa está coitado. Entonces, no tengo una coitada ni un japonés por ningún lado. Y yo estaba... Ayer yo bajé de Boba. Que pueden... Podemos buscar a la gente para que investiguen. Que yo estaba con ellos. ¿Dónde tú vives, joven? Los ID, eso es lo que yo tengo que decir. ¿A qué tú te dedicas, mijo? hijo? No, yo trabajo en por construcción, de todo, que de acá. ¿Por qué tú has decidido entregarte entonces? No, yo vine para que me investigara porque ella me está acusando. ¿Pero no quiénes son qué... ellos? ¿Quiénes son ellos? Ella, una muchacha. ¿Cómo ella. se llama ella? ¿Cómo se llama? Maya. ¿Dónde es eso entonces? En los Jardines. La policía apresó en otro orden, señor director, a los padres de dos niños que fueron dejados trancados en su hogar. Desde la noche anterior, que fueron, eh, eh, mírenlo ahí, hasta el otro día, dejado abandonado por sus padres. ¡Oh, de por Dios! Dos niñitos, caramba, dejados solos en la casa desde la noche antes. Ahí está, miren, algunos de los niños con golpes, con moretones. ¡Oh, Dios! Vamos a ver entonces, al momento en que se produce el apresamiento de esos padres, ¿qué dice uno de ellos? Adelante. Estoy cansado, pero esta mujer, loco, voy ahora, una trabajando y estamos ahí con problemas con vainas de muchachos. Oye... Lo dejas varios días solos. Los, los muchachos, y ellos no saben lo que hacer. Soy todos los días, la misma checha, los mismos puertos. Hablo con ella como la gente, y, mira todavía en lo que está. a llevarme ¡Feliz fin de semana! Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. A todas aquellas personas que aún nos escriben para felicitarnos, nuestro cumpleaños seguirá por todos estos días. Bueno, la celebración, ¿eh? ¡Qué bien! Gracias a todos y todas. Si el Todopoderoso lo permite, el lunes estaremos aquí una vez más a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa.